Ni hao. estamos en un food center aquí en, bueno, en Singapur eh, y venimos a comer comida más local, que la que puedes comer en un centro comercial o así Es un lugar muy típico ¿Ay? Somos los únicos turistas creo De hecho sí somos únicos turistas mm. Todos sí. los demás son chinitos y, a, y como no sé, gente de la india ¿sí? somos los únicos que nos de por acá eh, les enseño que estamos comiendo el mío es una pasta con con camarón con huevo verduras y tiene como un chilito está el sabor delicioso está muy rico mi mao pidió carne de res con cebolla es carne, y carne con, huevo. con jengibre carne cebolla y jengibre tiene especias pero pero no molesta nos es un sabor súper rico y más el de lo que estamos acostumbrados nosotros es este de niños y pica un poquito de toma esto es como un tipo licuado de fresa me gustó un rico de mau una planta de uva si sí, yo lo había probado pero ya no hay me mejor está muy rica también y bueno, primero para llegar aquí nos costó un poco de trabajo porque nos, nos, aquí, nos pero, confundimos nos, de estación. Nos confundimos porque hay otra zona muy parecida, pero es más turística, muy, muy turística. Nos salen fotos y todo. Está al lado del río. Ah, porque aquí hay un río. Venimos a acá. eso de allá es un río. Uh -huh. muy rica la comida y todo esto por aproximadamente 120 pesos todo bebidas comidas y todo mm. no está muy bueno bueno pues, saludos y vengan a cingapar y no le faltó el vival que dijo no esto no es un perro ni un gato es un perico que se lo trae a comer changos si sí están permitidos Así es que todos aquellos que tengan Un chango por mascota Lo pueden traer a comer a Singapur Adiós lugar donde estuvimos comiendo Y nos encontramos con una curiosidad De plano Les pusieron la foto De no cómo, Como dejan las mesas Y ahí que ese desorden No está bien <ríe> Que regreses tu charola sea. Este, así nos tocó ver una mesa peor, esto no es nada, 10 veces peor, una mesa en Shanghai, entonces ahora entiendo por qué les pusieron hasta la fotografía, pero eso no es nada a comparación de lo que vimos Mao y yo. Se los vamos a poner aquí, en este mismo video, Oye, o después, después lo vamos a editar y lo ponemos más bien. Bye. Bye. Hasta ahí, mira, te ponen ahí. Dices a return center. Ándale, pues es el lugarcito donde venimos a comer. El mercadito, muy local. De aquí, Nos salimos la turística y acá, de la parte que de para llegar aquí. Estos son unos nudos donde pero están los locales. Y estas son y acá, unas